Fijaros la evolución que se ha producido en este cultivo desde la última vez que lo visitamos. Las plantas se hallan ahora en el final de la fase de floración, pero antes vamos a analizar minuciosamente lo que ha acontecido durante la floración. Queda mucho más remarcado la diferencia de tamaños que ya indicamos en la visita anterior. Como podemos comprobar, las variedades activas han adquirido mucho más porte que las variedades síndicas. Esto ha sabido contrarrestar lo que el agricultor... ...colocando las variedades del mismo tamaño bajo un lado... ...y las otras al otro... ...así mantiene que la distancia de los focos a las plantas sea la misma... ...y por tanto la distribución de lúmenes sea homogénea. Un consejo que queremos dar a los canabicultores de este jardín de interior... ...es que en los próximos cultivos forren todas las paredes con material reflectante... ...de esta manera no se pierden lúmenes... ...y lo que hace es aprovecharse al máximo toda la luminosidad que emite el foco. Un periodo prolongado de lluvias, seguido... ...de viento del sur cálido... Eso ...se convierte en un caldo de cultivo ideal... ...para que prolifere el oído en el exterior... ...esto repercute en los interiores... ...de tal forma que si mantenemos... ...una humedad demasiado alta... ...puede que algunos ejemplares como en este caso... sean atacados por este hongo... Solo la experiencia de trabajar con cada variedad... ...es la que nos va a indicar sus tiempos de crecimiento... ...tanto si partimos de semilla como de esqueje en este caso... ...así lo que conseguimos... ...es adelantar las cosechas... ...y también reducir... ...el gasto en inversiones de tiempo de trabajo... ...y también en abonados... Como podemos comprobar, en esta parte de cultivo no tenemos producción. Esto quiere decir que estas dos o tres semanas de crecimiento nos han sobrado en las plantas. Y rodeado de estos cristalinos cogollos nos despedimos de este cultivo.